Sí. Mira, mira, yo mira, lo que yo voy a decir de la película es que, ¿por qué, qué quedó la patada con la película? Porque es, un, es una película, que yo no sé si es primera vez que pasa en el cine, que, que agarra todas las otras películas de la franquicia generalmente siempre son como eh, como cameos o, o, o capítulos que se enfrentan pues los picapiedras con los supersónicos se juntan en un capítulo ah, sí, sí, sí. y queda fatal pero aquí ya como que con este concepto del multiverso ¿cachai? que un poquito el concepto de Rick y Morty de que existen muchos universos alternos y que, y que coexisten y, y que tienen que ver con que cada decisión que tomamos nosotros como que se separan dos universo y un universo toma la decisión que tomaste en este y otra organización tomas otra la decisión, y eso se divide infinitamente. Es una teoría matemática que tiene que ver con la con la teoría de las cuerdas. La teoría, ¿Ya? Me, no, no me voy a explicar en esa hueá, es una que, una <risa> ah, que es, una teoría, es una teoría física real que te dice que en vez de átomos, son pequeñas cuerdas de energía, y estas pequeñas cuerdas de energía dependen de la forma y dependen de muchos factores, de las vibraciones, muchos factores, forman los átomos y forman la materia. ¿cachai? Entonces, es para que sostenga, para sostener esta teoría, salió la web del multiverso. Y de ahí la agarraron, pues, de ahí la agarraron así como de, así como de repente en los 60, 70 agarraban el, esta web atómica para, no sé, para hacer la hormiga gigante que devora todo. ¿Ah? Porque no se sabía lo que pasaba con lo atómico, no. Entonces era una teoría de allá que estaba pasando en ese momento, la tomaron y la tiraron para hacer cine. Lo mismo pasa ahora. Hay una teoría científica muy brígida muy de, de muchos universos flotando a la vez y la cultura pueblo agarra, la toma y uh, y empieza a, hacer, a partir de eso. Entonces tiene que ver con eso, ya todo, con Ricky Morty. Ricky Morty es, es, te explica esa bola, ¿cachai? Eh, y eso, pues entonces se escudaron en eso para agarrar todas las películas de Spider-Man, ¿ok? Y, y no solo eso, pues si tú veis... Eh, ¿no? ¿Viste la de dibujo animado? La última, Spider-Man, no, no, ¿cómo se llama? Bueno, una... La, una de dibujo animado que también tiene que ver con multiverso y que es hermosísima, conche, su madre, la película hermosa, weón. Es que... Bueno. Ya... Y también está puto de multiverso. Dale. El, el Batman, el, el, el Spider-Man negro Creo, ah, no, El Spiderman porque... negro, el Miles Morales Morales Morales, sí, Morales, sí Morales. Mm. El También tiene el... un poco de multiverso También tiene un poco de multiverso y ahí ya Los hueones se meten hasta en los dibujos animados antiguos Ya como que esta hueá del multiverso abarca todo, todo Todo, todo, todo Desde los dibujos animados, las series, las películas Toda la hora, toda la hora Pero aquí importante particularmente... ¿Qué te enganchó la película? Hablar de Spider-Man. ¿Cuál es la motivación de hablar de Spider-Man? Fuera porque, de que haya... porque, fue, porque creo que fue la última película, de hecho Spider-Man, después de los Avengers, la última Avengers, es la más taquillera de la, de lo, de la Marvel. ¿Sabe ¿Por qué? Porque se produjo mucho hype. El, el hype es como el, un, una bola de marketing que te crea ansiedad... Es el concepto de ansiedad que te da para ver la película mucha expectativa, como expectativa? esa es la pregunta, se puso mucha expectativa y mucha ganas de ver esta película porque se empezó a rumorear, a rumorear sobre todo que iba a aparecer Tobey Maguire Andrew Garfield iba a ser una película que reunía a todos los, los héroes ¿cachai? Tobey Maguire, eh, Tobey Maguire es como un hueón eh, es como un símbolo del, del, es como que muy querido el hueón de hecho 20 años después de la película, hay muchos memes del, del personaje. Muchos memes que tuve ahí. Porque dejó marcar la weá. No sé, en la cultura pop, de alguna manera la primera y la segunda película de Spider-Man con ese weón, está muy muy bien, ¿cachai? Como que formaron el, el beso entre la, el hombre araña dado vuelta y la, y la Mary Jane de pie. Es hasta ideal de hoy es icónico, ¿cachai? Del cine. Y no pues hubo tanta expectativa ah, yeah. A mi me llamó la atención el, multi, el multiverso Porque lo, las películas Yo creo que con lo que tú hablas Es como igual si tú lo hablas como negocio Igual tienen que para lograr un hitazo Como lo saben hacer ellos Tienen que, que empezar a plantear un poco A empezar a preparar la tierra Porque por ejemplo si ya saben cómo hacerlo ¿Cachai? Para que dejar la patada eh, en Avengers 1 y 2 son como 10 o 4 películas. ¿sabes? O sea, no quita que no la quieran al tiro, ¿cachai? Porque eso lo, sería como que se los coman ansiedad. Pero yo creo que para preparar la patada que quieren hacer, ¿cachai? Eh, ¿Sabes quién va a tomar protagonismo, Matita? Doctor Strange, y este terrible personaje, me gusta, careta. Sí, pues, sí, ¿Viste, ¿Viste la película, tinta? no? ¿Ah? ¿Viste la última, no? Yo fui al cine a verla. Yo la empecé a ver por... Eh, la estaba viendo anoche y no me... El de internet, bueno, no me... Ya. que tengo un problema en el computador, bueno, entonces... Eh, sí, dale Está, está bueno, bien buena, es buena, está entretenida la película. Está... Es, para, para pasar un muy buen rato... Sí, es, es muy horrible. Ver, pero... sí, es muy horrible verla en... En estos canales... estos canales huevanas, Puta que se suena de <ríe> la mierda esos que esos weones se ligaron sin público? ¿Sabes por qué? Porque metieron mucha weá de policía, weón. Eso es lo que caga los weones. ¿cachai? Puta, sí, pero si tú sabes moverte bien, podías descargar la película y verla así nomás, ¿cachai? Pero sí, te cacho sí. el rollo de la policía, ¿Ve? Y Una vez vendieron un link de la Dispute, porque si no está indexado la weá, solo que no me no contaba eso. Para ¿Vale? el Joker. Bueno, a mí la película que me, me gustó fue porque... Eh, pero no por un volón de película, es por un volón de realidades así un volón de como que te pasa en la vida Que de repente uno puede caer sí, Como cuando tú te cuestionás mucho por una cosa De hecho, me puso una la de que Es como Te cuestionás weas que por ejemplo pudiste haber hecho y no hiciste y, eso te, y, y si Tú vuelves a esa realidad en su momento Probablemente vas a hacer lo mismo No así en tu lado de ahora Me explico eh, dale, dale. Me eh, por ejemplo, no tuve... Me llama mal con mi madre, ¿cachai? Y, no me, y ella se murió, ¿cachai? Y, y eso. Pero me llama mal. ¿cachai? Y ahora entendí, ¿cachai? De que, pucha, que... Comprendí muchas cosas, me te la pie, me usted y puede comprenderla. Pero ahora, si yo vuelvo a ese minuto, ¿cachai? Probablemente voy a seguir haciendo lo mismo, ¿cachai? no? ¿Ya? ya, ya. Las posibilidades? La posibilidad es una. ¿sí? Porque tú lo, lo que tú hiciste en no es ninguna otra posibilidad. Por eso me interesó el tema de los versos. De, de lo o sea, yo eh, estoy hablando como una, más como filosofía de vida, así como más de superación. <risa> más, que, más que decir que no se cree en la realidad y no ¿sabes? uno lo desconozco Así de que, Pero cuando tú te cuestionas un problema y empezar como a pegarte los latigazos, no pones si sí, ya fue la hora entonces no hay otra posibilidad de que si, si tú vuelves al mismo problema vas a hacer la misma uva. porque tu condición psicológica mental de la verdad que estés eh, te hace que tú funciones de esa forma no va a haber otra posibilidad entonces vamos a ver ah, pues está, un... tú estás negando estás negando el, el, el rollo del multiverso así, de manera real digamos no pero en el no no no no no no yo no estoy no yo no estoy negando la posibilidad de que hayan eh, posibilidades de verso Yo estoy hablando, uh -huh. si existen, yo estoy hablando de la de acá. ¿Me cachaste? Ya. A ver, me explico. Eh, si yo fui a, ¿me, ¿Me cachaste el ejemplo? Si yo, mal sí, sí, sí. con algo, en este universo, cachai, no va a haber otra posibilidad. Eh, estoy hablando de las culpas. Netamente de las culpas. ya, ya. ¿Cachai? Que no hice esta weá, que no terminé la universidad, cachai, que no hice esta weá, que este trabajo lo perdí por weón, me perdí esta por Si sí, amigo, usted lo perdió por weón, caché porque su cabeza no le daba para otra cosa. ¿Cachai? Entonces, pero eso usted lo aprendió ahora, si le vuelve a pasar, no le va a pasar lo que... Pero si tú vuelves a esa realidad, a ese momento te va a pasar porque tú no tienes la madurez, o no tienes la... Claro, en este universo, no estoy hablando de que no existe un universo. Pero no, pero, pero, pero eso, pero eso. Que lo, lo, entiendo, lo que te entiendo es como que, aunque volviera ir para atrás, volvería a hacer lo mismo. Porque, porque no, porque, claro, es solo una posibilidad nomás. A eso es más o menos lo que estoy extrayendo A ver. Sí, es que es mucho más amplio que saber. Es que, <ríe> la amplitud que no le doy a las películas se no lo doy a esta hueá, pues. <ríe> ¿Cómo te lo explico? Eh... Pero no, lo podía, ¿No lo podía explicar con Spider-Man? Así de alguna manera, hacer una analogía con... Ya, yeah. Spider-Man, por ejemplo, se lamenta, ¿cachai? No es que Spider-Man en una película él se lamenta, ¿cachai? De que él... Eh... Eh, a ver, ¿por él mataron al abuelo, ¿ver? ¿En la primera saga? Sí, al, al tío, al tío, claro. Uber, tío güey. Entonces, ¿qué es lo que planteo yo? Que, pero es una cosa más como más aterrizada, más que de película. Lo que planteo yo es que el loco se echa la culpa porque... Eh, Dejó escapar al ladrón que después lo mató. Sí, sí, pues fue descuidado. Claro, la venganza era otra cosa. Estoy hablando de lo descuidado que puede ser, sí, no recuerdo bien cómo fue esa parte. Ah, sí, sí, sí. Ya, pero lo que tengo yo es que ya no te podía echar la culpa de algo en la cual tu forma de ser actuaba de esa forma. Porque tú, cuando tú maduras, toda esa situación y... y, y y tomas la, la herramienta necesaria, cachai, no lo vas a volver a hacer, pero ahora. Claro. Es como, ya, te voy a decir otro siempre que después te va a pasar con amigas quizás, probablemente. Hay muchas mujeres, cachai, que de repente dejan a los hijos porque tienen que ir a trabajar. Pasa el tiempo y se siente culpable porque no están con el niño. Claro. Hay pues, muy, muchas de muchas mujeres les pasa. ¿tú? Entonces se sienten culpables, pues bueno ¿tú? porque tenía un hijo, cachai, no él con, con en su tipo. Entonces, esto es para que se entienda allá abajo. Allá, bueno, Entonces, no, po, porque quizás a lo mejor si ahora entendiste o aprendiste, eh, eh, o tení la posibilidad de, no es mejor ejemplo igual, que no, no me quiero dar vuelta en la mucho es agua, pero, pero quizás eh, tú no te puedes como culpar en el futuro de cosas que tú estás haciendo ahora porque tú no ves otras. Tú no ves otra alternativa más que la que puedes resolver ahora. Es como Will Smith. Will Smith le pegó un cachuchazo al humorista, pero probablemente Ay. en ese punto, como estaba él emocionalmente, no tenía otra herramienta. Eso era lo que iba a pasar. Probablemente ya, ejemplo, Smith... solo había una posibilidad. ahí. Sí, porque sí, porque ¿en que, que, que se juzga a la gente? Es que no debía haberlo hecho, es que ya, pero es que ya claro. pasó. Y ya, fue. Claro, ya, fue, fue, ya, ya fue. ya fue. No existe otra posibilidad. En ahora, no, no estoy hablando de los multiversos, ¿sí? porque estoy hablando no. de una hueá como de eso. Por eso que me enganchó el tema, ¿sí? porque por ejemplo hay mucha gente que se culpa ¡Ah, puta la hueá, pero bueno amigo, a mí, no tenía la madurez para terminar la universidad, la terminé ahora viejo, ¿sí? ahora voy a, estudio y voy a estudiar porque tengo maduro, no voy a huear tanto, ¿sí? eh, por eso me interesó el multiverso, porque el multiverso se plantea muchas posibilidades de weá. Claro, claro, ¿Cacharán? claro. claro. Que, por ejemplo, eh, Stephen Hopkins le dijo a los bueno de One Direction que en una de las realidades One Direction no se había separado. <ríe> no, para nada es normal, Ya no voy sí. a cachar esa vez. Sí, lo que pasa es que ya andaba una chica en ese tiempo que le gastaba One Direction y estaba muy afectada al lado. Se había ido el... <ríe> el One Direction no, no, puta lado de Estaríamos, estaríamos en un universo donde One Direction estaría todavía y sería aquí sería... tenemos el los Boys Con los Bastard Boys, la... Sí. Es Pero Bastard el Bastard Boys me acuerdo un tema, One Direction no me acuerdo nada, ni un tema, no, no sé nada pues, pues, eh, eh, Fue muy fuerte la veneración de Bastard Boys, demasiado, no, no, hay, no hay... Nuestra generación de 40 años, no hay... Persona, mujer, que no le haya gustado pastel Lo pueden negar Se lo pueden negar Pero no hay que no le haya gustado Yo de hecho fui con una amiga en común A un concierto de Fastly Point Y yo dije, ¿sabes que yo te acompaño? Que quiero ir a la bala Que enamorado, Sí, No, no, no, está enamorado Ella una amiga Yo le voy a ver. Ella Y... Fui a un allá Y